UADC Informa. Calidad Académica. Como resultado de la investigación de docentes y alumnos de la Facultad de Economía, se presentó el libro El Mercado de Trabajo en México, Tendencias en el Siglo XXI, coordinado por los doctores David Castro Lugo y Reina Elizabeth Rodríguez Pérez. El texto se compone de cuatro capítulos que considera los aspectos del cambio tecnológico y la era digital en el mercado laboral mexicano. Además aborda temas como la agenda laboral de nuestro país, la incorporación al mercado productivo de grupos específicos, calidad del empleo, educación y los mercados de trabajo regionales y locales. La Universidad Autónoma de Coahuila abrió el registro para obtener ficha de admisión e ingresar a bachillerato, licenciatura e ingeniería en el semestre agosto-diciembre de agosto 2020. Los interesados deberán ingresar a la página www.guadec.mx y www.admisiones.guadec.mx para llenar el formulario de registro con el nombre del aspirante completo e idéntico al de su acta de nacimiento. El registro concluye el 17 de febrero. Para más información, llamar al Departamento de Admisiones en Rectoría a los teléfonos 844-438-1648 y 438-1651. La Facultad de Psicología Unidad Saltillo convoca a cursar la maestría en Psicología Clínica. El objetivo es brindar conocimientos, competencias y actitudes profesionales para el trabajo en psicoterapia cognitivo-conductual, a través de la aplicación de las técnicas de evaluación e intervención en la práctica clínica. La fecha límite para entrega de solicitud y expediente electrónico será el día 8 de mayo de 2020. Para más información, comunicarse a la Facultad de Psicología al teléfono 844-412-3528. Cultura La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural convoca al concurso de escritura creativa con un cuento corto sobre historias del año 2100. Podrán participar estudiantes del nivel medio y superior de las tres unidades académicas Saltillo, Torreón y Norte, en el género literario del cuento breve de ficción. Se evaluarán la organización, el desarrollo de personajes, creatividad, uso de lenguaje, gramática y ortografía. La fecha límite para recepción de trabajos es viernes 20 de marzo del 2020. Los premios serán, para el primer lugar, un iPad. Segundo lugar, un disco duro portátil de 2 terabytes. Y el tercer lugar, unos audífonos Bluetooth. Para más información, llamar al teléfono de contacto 844-410-2422 extensión 105. Para este mes de febrero, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural invita a disfrutar las actividades culturales que ofrece en sus recintos, centros culturales, escuelas y facultades. Se realizará el ciclo mensual de Cine Universidad, cada viernes a las 19 horas en el Teatro de Cámara Otilio González. Presentaciones de libros, festivales culturales, atención a grupos vulnerables mediante el programa Universitarios del Futuro, así como el décimo aniversario del Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo de Monclova. Consulta las redes sociales. A arroba dpc en Facebook, Twitter e Instagram. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.